Hola, continuamos con nuestro curso de Adobe Photoshop y en esta lección trabajaremos con correcciones básicas en fotografías Antes de empezar es muy importante crear un flujo de trabajo y determinar con qué herramientas vamos a trabajar El primer aspecto que debes tomar en cuenta es que esta imagen, me voy a aquí, imagen, tamaño de imagen Está en una resolución bastante alta, ¿no? 600 dpi que es muy buena para trabajar el segundo aspecto es irte aquí a la ventana de capas, si no lo encuentras presionas F7 en el teclado o te vas a ventana y vas a poner capas. Dentro del panel de capas vamos a crear una nueva capa y en la barra de herramientas elegiremos el pincel, no importa el tamaño del pincel lo importante es crear unos círculos para determinar exactamente en qué zonas de la imagen debes trabajar. Esto al principio es obligatorio, pero una vez que te acostumbres realmente ya no le haces caso y pasas al siguiente eh, paso que sería ocultar la capa, dar un clic en el fondo y poner control J. Damos doble clic para cambiar de nombre y vamos a poner después. Es decir, vamos a comparar el antes y el después. Una vez que ya estamos aquí, entonces voy a hacer un pequeño zoom, voy a poner control barra espaciadora, clic y arrastrar. Vas a trabajar de manera directa aquí en esta zona. Recuerda que estás aquí en esta capa. La primera herramienta con la que vas a trabajar y la recomienda Adobe, no la recomiendo yo, es el pincel corrector puntual. Arriba, en el panel de control, en tipo, vamos a elegir según el contenido. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Pues simplemente clic y arrastrar sobre la zona que quieres borrar. Automáticamente... Se está inventando los eh, pixeles que están alrededor de la imagen y te está dando una resultante simplemente brutal. Porque no hay otra palabra para elegirlo. Esto es brutal. Simplemente haces esto, clic y arrastras. Algo muy importante es que estoy trabajando con una tabla Wacom. Por cierto, por eso me doy el lujo de hacer algo realmente bastante puntual. Y te recomiendo realmente que puedas comparar una tabla gráfica. Si te está gustando hasta aquí el video, pues simplemente apóyame con un me gusta, suscríbete a mi canal y deja tus comentarios también ahí abajo. La siguiente herramienta es obligatoria, lo recomienda Adobe, es el parche. Cuando la cosa se pone un poquitito más compleja como la que tenemos acá arriba, eliges el parche y simplemente con clic y arrastrar haces una selección alrededor de la zona que quieres corregir. En el panel de control parche según el contenido, ¿qué vas a hacer? clic y arrastrar para una zona lo más parecida a la que quieras corregir selección y vamos a deseleccionar o poner control D. mira quedó súper bien en la parte derecha aquí de la imagen voy a hacer un pequeño zoom también para trabajar aquí sobre esta zona haces la selección y pones clic y arrastrar, vamos a poner control D o control 0 para ver la imagen por cuestiones de tiempo hemos trabajado en zonas muy puntuales de la imagen Obviamente debería trabajar en el resto de lo que queda, pero me voy a demorar un montón. Sin embargo, te invito a ver el siguiente video donde voy a trabajar y voy a mejorar el color de esta misma imagen. Así que te espero en la siguiente lección. Cuídate mucho y nos vemos. Chao.